Hay días en que te levantas y dices, si algo puede salir mal, es que va a salir mal. O éramos pocos y parió la abuela, o vamos, se me ha juntado el hambre con las ganas de comer. He pasado una noche horrible, cuestiones de salud crónicas que una tiene, pero... ¡Ding, ding! ha tocado a mi puerta Marimar, que es la cartera de la zona... bueno, de la zona que reparte mi pueblo. Entonces me he dado cuenta que era el sobre, bueno, el paquetito de blog visual, ¿vale? No os tapo la dirección que a nadie le interesa, que lo ha enviado. Por ley, no me quiero saltar la ley oficial, la ley orgánica de protección de datos, ¿vale? Lo que sí que he hecho es al sobre ya le he hecho una incisión con mi supercuter. Y voy a sacarlo, ¿eh? Os juro que, que todavía no lo he sacado y tenía ganitas. ¡Guau! Slayers Vamos Rina y Gaudi para mí Por lo menos cuando salía del cole Veía Rina y Gaudi Me tenía súper enganchada Y cuando no podía verlo Simplemente lo que hacía era poner lo Programaba el VHS Si todavía no teníamos DVD Y lo grababa eh, Otra serie que también me tenía enganchada Aunque no es anime Era Gargoyles Seres mitológicos Que también lo echan helados. Y una tercera serie Que también me tuvo enganchada sorprendentemente, fue Marmela de Boy, que lo echaban en el programa por la tarde y a que No sé cómo le pude tragar un soyo de Peapa. Bueno, pues eh, se conocía como La Familia Crece, no sé si lo he dicho. Vale, eh, muchísimas gracias Blog Visual y muchísimas gracias Selecta Visión, porque tengo la primera temporada de Sliders en Blu-ray. Bueno, voy a abrirlo, eh. No lo he abierto aún. Vamos a hacer el unboxing como se merece, con mucho cuidado, que me quiero cargar el cartón. ¡Qué me ruido! Sí, es que soy como una niña nueva con caramelos. Soy como una niña con caramelos, a ver. Ya empezamos bien, eh. Cartoncito. Oh, es una digibox. ¡Guau! ¡Wow! Qué pasada. Vale, primer Blu-ray, segundo Blu-ray y tercer Blu-ray. Y... Y libreto. ¡Y yeah. ya! enseño un poquito. No puedo esperar para verlo, la verdad. El problema es que va a tener que esperar porque estoy bastante liada con el tema de la tesis. Eh, se me han apuntado bastantes trabajos de vida problemas de salud que ya he comentado antes. Pues nada, yo me voy a divertir a comer ramen. No, no puedo comer ramen, pero si pudiera lo no haría. Se lo están pasando piba. Y a mí me va a animar bastante esos días en que no pueda salir y esté bastante shock. Diré, bueno, pues en vez de Star Trek, Star Bro, Jaguar o Discovery. No sé cuál están echando ahora en Netflix. Eh, bueno, en unos capitulillos llega a recordar esa infancia tan bonita. Es que tengo, soy del 84, tengo 33 tacos y vamos que crecí, y nací en los 90. Muchísimos saludos y muchas gracias, Blog Visual y muchísimas gracias, Selecta Visual.